¿Cómo definiríais yo? Venga, por favor, vamos allá. A ver, yo lo definiría un poco como el Mike de las ventas, para los que conozcáis <ríe> <risas> Mike Por decirlo de <risa> alguna forma. Pues, no me no acabo de es que con pocos recursos Dios, intentar no. lanzar Pero oportunidades de negocio que, verdad, o hacer desarrollar hacer eso, negocios visto, en corporis o en startups, que os pues, tienes que tener ideas más creativas que las que y romper sus hábitos y presupuesto normalmente con herramientas reducidas y salirte un poco de la caja. Pero nada, el proceso es que no hay inventar y salir poco, así sí, es un como pesar de... fuera de la caja, ¿no? Sí. Porque, bueno, vale decir, que lo llaman, o sea, es como una traducción horrorosa, el 5 o 2 de box, pero... Exacto. Pero bueno, sí, sí. Bueno. Eso es. Bueno. O sea, yo me quedo con tu definición y la que tú has dado, que también me gusta mucho, lo literal, el método científico, y, y seguir experimentando, y yo creo que hay una parte de la definición que no se debe obviar y es todos queremos crecer, todos queremos más ventas todos que toda startup quiere más usuarios, más ventas y tal pero yo entiendo el growth como ese afán por comprender y ahondar en el fondo de, del sistema y de encontrar ese, ese mecanismo que pueda hacernos crecer y ya no solo lanzar una campaña que hemos podido tener suerte y, y que ha funcionado y nos ha hecho crecer, wow, ya está pero si no somos capaces de aprender de todo eso y replicarlo, entonces no estamos haciendo lo que yo entiendo que es el club verdadero. Es como entender el, el, el ¿Por qué y el exacto, es que el sí, sí, sí. Exacto, entender el por qué. Que bueno, es que al final es fundamental. De hecho, la parte analítica de analizar para poder tener nuevas ideas y demás es, es fundamental. ¿No? ¿Sí?